Buenos días, como puedes ver Markiplier un popular youtuber de 5 noches en Freddy's ha jugado tities esto es tan y tan enojado con Markiplier, pero esto no se trata de que este sea un video de análisis, como puedes ver Tinky Winky tiene varios cánceres cerebrales que devorarán a Urano y esto es súper triste, también Dipsy tiene la cabeza cortada como un Dumbass xdddddd que absoluto bufón. La Alaa es una perra tonta y chupa tanta polla que chupa como no xddddd. La la es una perra.